Hola amigos del canal Como veis, estamos estrenando Aquí detrás Vamos, un holograma En tres dimensiones Con la última tecnología Sacado en fotocopiadora Y bueno, no hay para más ¿Qué hacemos? Vamos a probar Vamos a probar un juego De un pajarraco eh, Que por lo visto Es famoso por ahí o yo que sé O se lo habrán inventado y, y nada, vamos vamos a que nos dé la explicación, pero bueno, nada más que ver la cara del bicho, mmm, ya como que edad tengerengue. No sé lo que está diciendo porque para mí es muy complicado el, el chino que hay arriba, vale como lo veis, ahí está en, en, en chino, lo de inglés no lo veo no lo quiero ver y ya, que tiene varias formas y que forma de los pelícanos, no sé qué, familia vive en la zona tropical de África y yo no sé qué tiene que ver con este juego, solo sé que nos va a joder si puede, así que vamos a jugar adelante, Showbill Nightmare, o como se diga o la pesadilla de Showbill ya está bueno ta, ta, ta, ta. a ver qué nos dice que nos hemos dado cuenta que queríamos coger nuestro coche y que no tenemos la llave así que la hemos olvidado y tenemos que volver donde hemos pasado la última semana Poh. ya me imagino a tomar por saco a por él el típico juego de linterna aquí está nuestro coche a ver ¿tiene matrícula se ve nada. Ahí nos pone el nombre del autor Bueno, pues vamos a ir para allá Vemos por el suelo piedras Supongo que se puedan coger Pues no, no se pueden coger La visibilidad a lo lejos es nula O sea, vamos andando Y, y casi que nos... Ostras, hay como agua Y nos va diciendo por dónde ir Porque no hay otro camino aquí vemos agua, pero, bueno, nos acordaremos por si hay que volver, hay agua, por ahí se oyen ruidos, por ahí se oyen ruidos, yo sigo avanzando, la verdad que es muy intuitivo, el juego es mmm, bastante intuitivo, así que seguimos, pero me da la sensación que si damos la vuelta equivocadamente volvemos hacia atrás cuidado que está aquí el pajarraco pues buen aviso que nos da, gracias otra vez el pantano dos pantanos se oyen como metralletas eh? ¿Qué, sé? qué raro, qué oscuro, qué tétrico, qué, qué, qué, qué juego más... Joder, las linternas. Si eres comprar en las tiendas chinas, pues hijo, darle un ponerle dos bombillas en vez de una o una LED. Por favor. ¡Oh, la casa! Hemos llegado a la casa. Hay una ventana, hay caja, me paro, yo no sé, Pero la casa donde se ha ido, pues está aquí. Pero bueno, hay que buscar una puerta o algo, ¿no? Mira que le voy a dar más vuelta a esto que, que, que a un trompo, Aquí. Ah, dejé la llave en una de las piedras de alrededor Vale, pues vamos a ver Y no hace nada aquí. Coño, no dejan todos los americanos mmm, la llave encima de la puerta Porque aquí tengo que buscar Por otro lado La sabe Dios con la pila piedras que he visto ¡Eh! Vale. Llave de la cabina encontrada. Por ahora el juego va bien. El pájaro ni puñetera de a dónde está. Ni gana. A ver cómo entramos. ¡Eh! ¡Cucu! Vamos a alejarnos por aquí. Ah, aquí. Porque ha cambiado la imagen? ¡Buah! Wow. ¿Eh? Estoy en la casa No puedo tocar los cajones está la... Ay, la llave, la he cogido sin, sin querer Vámonos Supongo que habrá que irse al coche Y ahora mmm, viene la pregunta ¿Por dónde narices vine? Pues vamos a buscarlo más allá, ¿no? Por aquí ¿Izquierda o derecha? Sí. Pues no, por aquí no podemos ir Se ha apagado la luz. La casa la hemos visto de frente. Entonces habrá que ir por acá. Supongo. Por el árbol. Tengo la llave. Voy para allá. Qué cosa más rara y el pájaro. Mira, el primer pantano. Aquí está el cartel que vimos del pajarra con lo primero. Porque me suena. Cuidado con el pájaro. Cago en la puta que lo parió. ¡Yo! ¡Qué rebotación! Joder, qué susto. coño pero el pájaro no ha salido ha salido una imagen ahí y una de estas pero, pero hay... que corre hay algo corriendo Dios mío que no haya dado la vuelta y vaya para la casa otra vez vámonos para el coche el otro pantano ay ¿qué está ahí yo me voy por aquí no puedo ¿Qué ha pasado? No puedo moverme. ¿Pero qué ha pasado? No ha dejado irnos. No sé lo que ha pasado, pero vámonos. ¿Para dónde? Para allá. El coche. El coche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Dios santo, venga. Las llaves. ¿Cómo abre el coche? Vamos. Abre el puto coche. El pájaro está ahí. Pero vámonos. El coche, que con las llaves. Show. ¡Yo! ¡Chao, no! hola llave ¿Sabes qué? Que voy a por ti ¡Ostras! Me da igual el juego Bueno, nada Dios, esto era susto Y, y ya está, y el coche Si he cogido las llaves, estoy seguro vale, ya está aunque tengo que poner un trozo de otra vez que me lo que me lo he pasado, pero ya está nos podemos ir Go. nos podemos ir bueno, vamos a valorar el juego mm, sinceramente mm, el juego, aparte de algunos repullos Un repullo para los que no sean andaluces O, o no sean o no sepan la palabra lo que es Es como sobresalto El juego no te hace pasar miedo Los gráficos son regulares eh, Lo que me extraña es que haya un pájaro Que es peligroso, que tú has pasado una semana ahí Y que no te haya hecho nada Y que te lo hace justo cuando te, te vas Y te olvidas las llaves y tienes que volver Eso me parece una falta importante por lo demás, el juego pues bueno está entretenido, como estos tipos de juegos, que están chulísimos, la verdad, que están chulos. Pero ya este no le pondría más de un 4. Se quedaría en un 4 sobre 10. Así que esa es la nota que le pongo. Si queréis lo podéis jugar, pero es que no tiene mucho sentido. Así que os pediría que reviséis el canal, que veáis la lista de reproducción, si os gustan más los juegos de susto, si os gustan más los juegos de... Retro Y luego que hay que poner algunos juegos Para niños, pues bueno, pues hay que ponerlo Como uno de voz esponja que no da susto otro de, de, de Preguntas y respuestas Y cosas así, ¿no? Así que con esto me despido Chao y hasta la próxima Saludos a todos los suscriptores